Muy buenos días Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 7 de mayo del 2019 en nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir todo el contenido de mañana en materia de noticias, análisis, comentarios entrevistas, nacionales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 de mañana. Fulvio. Hoy estaremos hablando, Francis, uh -huh. con Francisco Tavares, quien es aspirante aquí a la alcaldía del municipio de San Francisco. Por Alianza Manoel, País. Por Alianza País. El chino. Y también estaremos hablando con el tema candente que hay de la Intran, Fenatrado y todo lo que medio de transporte y esta resolución 02-2019 sobre los neumáticos. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para hoy hay un sistema de alta presión que está incidiendo en nuestra isla, provocando poca humedad en el ambiente, lo que aleja las lluvias. No obstante, el viento del este arrastra porciones de nubes con algo de humedad que pueden producir chubascos en la provincia de Samaná, Monte Plata, Ato Mayor, El Ceibo, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Espaillat, San Juan y Elías Piña. Para la demás provincia va a estar un día totalmente soleado. Las condiciones del nordeste, lluvias esporádicas, algunos chubasquitos y nubes eh, parciales. Temperaturas siguen calurosas en los cascos urbanos de las ciudades y también algo fresca en la madrugada en las montañas. Se sigue con la exhortación al uso racional del agua porque la sequía persiste todavía. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio, amable televidente. De esta forma podemos planificar, este es un día precioso, como todos los días que Dios nos da, la oportunidad de verlo y de permitirnos, eh, desenvolvernos en él y, y pedirle que la naturaleza nos devuelva un poquito de agua. Sí. Porque se requiere para resolver el tema de la escasez Así han estado hablando y pidiéndonos a través del canal de nuestro espacio en La Peña, que Inapa vaya y le dé... En Guisa. En Guisa. En, en Aquí en, en Santa Ana, en todos los lugares, en, en todo el litoral de aquí, de Telenor en Pueblo adelante. Nuevo, no hay agua también. Alto la Javiela, en lo que es el 27 de febrero, no llega agua a la villa ni a, la, ni a esos lugares. Hay una crisis de agua. Bueno, dentro de tantos temas que el país en el país se generan, recientemente leíamos y hacíamos acuse de recibo de una resolución del Intran procurando la regulación y la seguridad vial y es respecto a los neumáticos, que ayer precisamente se tenía entendido que iniciaría un paro de labores en razón de los cuatro años que se le indican para transitar con neumáticos en mejores condiciones también, pero el Intran ha eh, el fenatrado, perdón, ha suspendido el paro por inicio del diálogo, fue suspendido por el sindicato, la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, a raíz del iniciar diálogos sobre la retención y fiscalización de los vehículos con neumáticos de más de cuatro años de fabricación, dirigido por el Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN. Vamos a escuchar declaraciones de José Antonio Martín de Jesús, quien es representante aquí del fenatrado en San Francisco de Macorís. Veamos. Mañana yo di declaraciones a la prensa y dije que el paro estaba a merced del diálogo. Si sí, el intrano llamaba a un diálogo, el paro no iba. Hoy a mediodía me llamaron del fenatrado, que es la, la matriz principal de nosotros, nos dijeron que había diálogo y que no había paro. Dependiendo de lo que salga del diálogo, entonces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 4 milímetros, estamos pidiendo un milímetro y cuarto para la medida de la goma y que la goma, por ejemplo, una goma lisa, una goma con alambre afuera no se use porque no estamos partidarios de que un camión ande con goma lisa pero hay goma con un 50, un 60% que nos están fiscalizando con eso así que eso es lo que nosotros pedimos y la baja de los combustibles porque detrás de una cosa viene la otra pidiendo la cosa de la goma y no le metí pesos al combustible y el sábado Estuvimos escuchando la aclaración de José Antonio Martín de Jesús, el que representa a Fenatrado aquí en San Francisco de Macorís. De otra parte, el INTRAN aclaró que la resolución 02-2019 que prohíbe el uso e instalación en los vehículos de motor de neumáticos no aptos para la circulación en las vías públicas, que los cuatro años de caducidad que habla de los neumáticos esa resolución, aplica únicamente a aquellos sin uso que se encuentran almacenados en, en, en, en expendios, ¿verdad?, de ventas, en negocios, y que transcurrido ese tiempo, desde la fecha de su fabricación, no haya sido instalado. Ahora bien, si ese neumático es instalado y le cubre y le, y le llegan los cuatro años, eso no tiene nada que ver porque está instalado y si está en buenas condiciones, dice que pasa. Es decir, no aplica para aquellos que se encuentran ya en uso y que estén aptos para la circulación de las vías públicas. Es decir que... Y sobre el recauchado también Intran dice algo, Francis. De, sí, mira, lo que pasa con esto es que van a tener siempre dificultad cuando se piensa y se actúa, y no se analiza y luego se actúa. Porque es que hay un plan de llevar a velocidad del tiempo de gobierno y están preocupados por la cantidad de reglamentos y, pro y proyectos que posee el Intran. El Intran es una una entidad con una carga muy grande para ser regulador y están inmiscuyéndose de forma directa sin la debida adecuación de los reglamentos, de la, de la orientación ciudadana porque hay un fondo para esos fines, porque se requiere de poderle cambiar la mentalidad al dominicano para que seamos correctamente ciudadanos y eso requiere tiempo, tenemos que... Y educación. Y educación. Sí. Entonces, de principio la misma resolución cambia, porque ahora mismo han dado una, una mejor explicación. Sí. Ellos tratan de regular al vendedor de gomas nuevas, quien tiene en su almacén mercancía, gomas, que hace cuatro años Están no han podido vender quizás por volumen, por cantidad por el ca también está el tema de que hay una, un crecimiento de negocios de venta de gomas usadas con sí. característica de un 75% de nueva sí, sí. ¿por qué? porque adquieren esos, esas, esos neumáticos con una Calidad, con una vida aún que es viable sí. venderla a mitad de precio para poner un, o, o a un 35% del precio original sí. para poner un caso y eso no está mal ¿eh? el no, regular eso, no, eso no y el mal. garantizar que el consumidor tenga primero un producto un de buena producto calidad. calidad segundo que al salir a la calle usted no sea el ente o la persona que por su irresponsabilidad de no vigilar los detalles de su vehículo al salir puede causar un accidente. Sí. Y causarse usted un accidente. Entonces, creo, en definitiva, que la medida no está mal. Ahora, está mal dirigida. ¿Por qué? Porque ha requerido de hacer un levantamiento, una aplicación exactamente para los dominicanos. Y con relación a los recauchados, ¿sí yo lo que dice, Intran, Intran aclaró que todos los vehículos pueden utilizarlo siempre que estén en condiciones aptas para la situación. Eso, es eso es una contradicción, es una simpleza. Eso. Se están ocupando, se están, eh, eh, ¿cómo diría? Atrapando en su propio plan. Sí. Eso varía en eso. O no se usa, o se usa. O se usa. Porque Dice en definitiva hay 10 millones de dominicanos. Aunque, cua, aunque tenemos una población de vehículos que no todos usan gomas usadas ni recauchadas, pero tenemos que decir los vehículos de tal fecha, tal fecha. O de tal año, tal año, que son los que normalmente, los de años atrasados, son los que no le ponen goma nueva, la y, mayoría Y también usan mucho el recauchado los camioneros Y los camioneros usan los recauchados De igual forma, Intran dice, precisa, que la presión de inflado puede variar en función de las características Tales como el vehículo, la carga, así como la cantidad de neumáticos que, con, con que cuenta la unidad de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Yo creo... ¿Cómo podemos ayudar a Intran para que pueda implementar esto? Porque sí. ahora yo estoy trancado porque ellos dicen una cosa y después la echan... Yo creo que aquí lo que hace falta es diálogo. Que hicieron la resolución sin las partes. La hicieron solo. Bueno... Es lo que parece. En principio, la ley y las normas no se hace un ejercicio de si están de acuerdo o no. En principio se proyecta con las observaciones de lo que pretende regular, el entram vuelvo y repito, posee una característica de supra-institución y se inmiscuye que no era así la ley 241, la última ley que tuvimos hasta hace poco, en tantos de los divinos temas, que hasta en los temas de, de comercio de gomas, está metida. Sí. Porque esto es un asunto de regulación. Aquí hay proconsumidor, aquí hay eh, digenor, que es de la calidad, para evaluar la calidad. Pero tú has escuchado participación en el Estado o en el pueblo de digenor, que se supone debe de estar regulando todo lo que tiene que ver con, con la calidad de lo que se vende no, en, el, en el mercado. No lo he escuchado. Y lo primero que debe de hacer la Intran es solicitar al Ejecutivo que todas esas entidades que regulaban asuntos de tránsito y regulaban todo eso de transporte, que la saque de la nómina que quite todo eso, la, en el presupuesto, la te, te, la, todo eso, la TTT o TTT. Y eso estaba vigente, esa, porque eso es, se supone que desaparece. Están cobrando todo, están cobrando todo, Francis. Y ahora se creó esta super institución. Lo, lo, lo que Donde debe iniciar eso es quitando todas esas basuras que no hacen nada y que entran entonces se concentren en su trabajo. De tránsito y, terrestre Claro, y cuando vayan a hacer resoluciones de este tipo, que participen las entidades que sí deben de participar. Entonces, yo, yo me pregunto, ¿cómo uno puede ayudar a una institución que se contradice en su propia resolución? Y al tratar de regular, Pende va de un lado a otro para modificar de forma apresurada y evitar también los paros en esta etapa, que me parece es un llamado de, de flexibilización, así no vamos a lograr nada. Óigame lo que quiero explicar. Yo estoy de acuerdo con que se tomen medidas y que la tomen las instituciones que deben velar por la calidad, por el control de la calidad. Díjese, es el control y persecutor de las infracciones de tránsito pero pudiera ser que el agente al detener a un vehículo que va en dirección un tanto atolondrada o, o rápida, también se le revise que ande con sus documentos y también ver las condiciones de luces y, y, y neumáticos claro. pero previo si se trata de un asunto de regular el comercio la calidad del comercio, de las gomas, entonces que se indique que conjuntamente con una institución que existe en República Dominicana, que debe velar por la calidad de los productos que se venden en República Dominicana, pudiéramos nosotros entender un poquito más al Intran, porque está entrando en terreno, que se van a ocupar de cosas que le va a quitar efectividad al plan. Para mí, eso le quita efectividad. Si no incluyen los organismos de control que puedan ir a ese negocio, no, y, uno por uno. Y educar también, porque deben Mientras de educar. tanto van revisando y garantizando que el mercado está regulado, tienen que educar. educar a los agentes de AMEI, también a los usuarios, a nosotros los usuarios. Es que tenemos Por problemas. ejemplo, cómo leer los códigos de un neumático. Correcto, para aprenderlo. Para saber, aprenderlo. Ah, ah, usted no sabe, bueno, vamos a poner anuncios visibles, vamos también a hacer eh, estos talleres, estos cursillos que se hacen en, en el Ministerio de Obras Públicas para emitir licencias, para cambio de licencias. Por lo menos entreguen un brochure ahí que diga cómo leer los códigos de los neumáticos, porque es importante educar a la población. Nosotros somos el primer país en accidentes de tránsito, pero no solamente es por los neumáticos, es por las bebidas alcohólicas y conducir, es por el, las condiciones del mismo vehículo, es por las condiciones de las calles, de las vías públicas, en fin. Y si podemos empezar por los neumático, amén. Y esa resolución 2, eh, 02-2019, eh, bienvenida sea. Si es para llevar paz a la familia dominicana y que hayan menos accidentes, bienvenido sea. Entonces, si tiene buenas intenciones, vamos a hacerla que produzca sus frutos reales como se quiere. Neumáticos que tengan cuatro años almacenados en lugar de en comercios no se pueden usar. Pero ya aquellos que estén corriendo se les va a permitir. Neumáticos recauchados en malas condiciones no se pueden usar, se pueden usar esto y esto y esto. Neumáticos que estén mal inflados, instruir a las personas para decirle cómo, enseñarle cómo ese neumático debe de estar. Entonces, todas estas medidas que van a llevar a preservar vida, bienvenidas sean, pero para que realice y haga su, su fruto ideal que se persigue hay que educar a la población, hay que educar también a los negocios y participar todas las partes para que sea efectiva y para que, llegue, y para que llegue definitivamente al usuario. Aquí tengo una muestra de las inscripciones que posee un neumático. Esto es algo universal. ¿Ves? El 195, que es el mayor de los números, es el ancho. ¿O la altura? ¿Eh? No, no, el ancho. Ok. El 55 es el ancho. Es la altura, perdón. El 55 es la altura. Si te fijas que tiene una flechita, en 195 es el ancho, ¿ves? Que va hacia ambos lados. Sí, sí. El otro es el 55, que es la altura. R es el radio. Correcto. 16 es el ancho y el radio, como dice Fulvio. El interno de la goma. De la, del aro. Sí. Y para el aro, la goma para el aro. Sí, sí. ¿Tú ves? Sí. 87 es más o menos la capacidad de carga que debe de tener. ¿Qué nos hay falta? falta el año. ¿Qué nos falta? Que en un numerito hay una inscripción que es sobre el año, y que ese número es el... Dice que, las semanas del año y el año. Correcto, dice 17, semana 17 año, y el año. Año 2015, Entonces usted, por ejemplo. usted calcula cuál es, cuál es la semana 17 del año. Exactamente. Entonces, ¿ves? si a usted le aparece un neumático que diga 2015, no va a decir 2015, va a decir el, la semana... Por ejemplo, semana 20 y, y 15, 20 y 15, no es 2015, no es semana 20 y año 2000 Ya un neumático que tiene 2014, ya, ya, no, le, no, no calcule la semana. No se puede, no se No puede, calcule la semana porque se sabe que tiene más de cuatro y años. Y el mismo 15, eso está El peligroso. mismo 15, porque ya estamos a mediados de año prácticamente sí. y eso crea una orientación de lo que se pretende a través de la resolución del Intran que repetimos Y en, mi, en lo particular Critico Es que desde el principio hemos tenido una ley Supra Pretenciosa Pretende demasiado Y me imagino Que es un, una forma de yo eh, Evaluar cuando tú dices El que abarca mucho Poco aprieta Porque hay un punto donde verdaderamente tú no alcanzas a producir la presión o apretar Porque es muy grande Entonces, entonces cuando tú tienes tantos objetivos concentrados en el hacer tuyo Se dispersan los resultados Entonces nosotros no queremos confundir Neumáticos nuevos, cuatro años eh, ya está caducado y también la presión del aire y los neumáticos recauchados. Pero el relieve, el relieve en en vehículos livianos, 1.6 milímetros. Eso es a simple milímetros. vista se ve. Y en vehículos pesados, 2.5 en relieve. Eso a simple vista se ve. Si está muy liso el neumático, eso no sirve. No sirve. Entonces, esto es de mañana, buscando educar, buscando compartir con, con cada uno de ustedes preservar vida, que es lo que estamos persiguiendo, y bienvenida sea si es para preservar vida, pero educando también a todos los usuarios Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana hay muchos temas, Fulvio y yo quiero compartir lo compartiré una parte de ellos con, en, mi, en mi momento en mi tema de hoy pero a mí me preocupa y quiero saber si alguien tiene conocimiento del ayuntamiento ¿Qué programa de arbolización se está llevando? Porque estoy viendo una cantidad de árboles o de matas ornamentales en trayectos de entrada a San Francisco, incluidos que no dejan espacio para que propietarios de los solares o fincas puedan entrar porque le hicieron una barrera. Pero ya de eso yo quiero que si el alcalde está viéndonos, o alguien nos explique a qué se debe esos tipos de árboles y a la vez si está fijado en un presupuesto de un plan de siembra porque hay una contradicción pero yo quiero que alguien me lo me lo explique ya bueno, se escucha ya se escucha la música la música de las noticias con vladimir paula muy buenos días vladimir Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Saludos. Buenos días, hermano, buenos días. Hola, Francis. Hola, Buenos días, aquí presente, a Dios las gracias. Aquí estamos, bendecidos del Todopoderoso, pues nos permite estar a esta hora del día en el programa número uno de la Televisión del Nordeste, junto a ustedes y a todos los amigos. Qué bueno. Fulvio, ¿qué tal? Yo desesperado esperando tu noticia, hermano. Tranquilo, Fulvio, que aquí estamos. ¿Y Francis? <risa> Yo estoy aquí presente Adiós las gracias Vamos arriba entonces muchachos Dele para allá ¿Cómo fue Francis? Dele para allá Sí, sí, sí, sí, muy <ríe> bien Miren la oposición asegura estar cerca de lograr el cambio en Venezuela Señores Así que la oposición que encabeza Juan Guaidó Ya ustedes ven Están cerca de lograr el cambio Veamos, escuchemos a Guaidó Adelante Día. Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos, eh, hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en este caso de la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos que venzan el miedo y terminan el hacerlo y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en venezuela Ahí están las declaraciones de Guaidó, líder opositor en Venezuela. Laurentino Cortizo gana presidencia en Panamá. Al celebrarse el pasado domingo las elecciones presidenciales en Panamá, el socio socialdemócrata Laurentino Cortizó ganó con una estrecha ventaja de dos puntos sobre el derechista Rómulo Rhodes. Escuchemos las declaraciones del nuevo presidente de Panamá. ¡Adelante! En Panamá no habrá intocables ni aunque sea milito, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. Bueno, ahí están, señores. Ahí está, nuevo presidente en Panamá. En el ámbito nacional, danilistas aseguran Presidente Medina es el único que garantiza el poder en el 2020. ¡Oh Dios! ¡Veamos! Está adelante en el partido duplica al que le sigue, prácticamente lo duplica, y fuera gana en primera vuelta. Es el único político que gana en primera vuelta. Lo que hicieron en apoyo a Danilo Medina estaban llenos en todos los lugares. No hay espacio en blanco, todo lleno, todo lleno. El partido de la liberación dominicana es difícil que salga del poder, porque ayer hubo seis actos del danilismo y un acto muy bueno del presidente eh, Fernández. Siento que el PLD estaba en la calle en el país porque habían... Otros cinco, cinco actos en el interior del país. La sociedad quiere Danilo es en su gran mayoría eh, y los peleadistas tenemos que ponernos de acuerdo. Ahí están las declaraciones de esos peleadistas, señores? Miren, entrando de inmediato entonces en el ámbito local, regional, vamos a ver lo que nos dice la fiscal quien responde ante las protestas que se han llevado a cabo en contra de las garantías económicas en casos de violencia de género. Escuchemos a Esmali Rodríguez, fiscal titular del Distrito Judicial Duarte. Adelante. Nosotros obviamente saludamos eh, cada activista o cada persona que se preocupe por la situación de violencia de género intrafamiliar que se presenta a nivel del país y que tanto afecta por lo que hemos manifestado anteriormente en cuanto a la situación familiar que debe de ser una política de prevención y así estamos tratando de agotar la Procuraduría General de la República a través de disposiciones del señor Procurador Jean Rodríguez. En ese orden entendemos que debemos de analizar cada caso es eh, un caso algunos casos pues requerirán eh, medidas eh, más gravosas, otros la medida, la finalidad de la medida no cier eh, ciertamente es mantener a una persona atada a un proceso. Entonces, de acuerdo a las circunstancias particulares del proceso, el Ministerio Público hace solicitudes y los jueces pues eh, toman decisión con respecto a los planteamientos tanto que hace el, el Ministerio Público como la defensa y nosotros pues... Eh, Entendemos que debemos de respetar las decisiones que toma cada quien y tomar la medida pertinente Que en el caso de que el Ministerio Público no se encuentre de acuerdo con la decisión que se ha emitido Pues recurrir a los recursos que es la vía procesal que nos corresponde para decidir al respecto Aquí están las declaraciones de la fiscal El director del Comando Noreste de la Policía pide la colaboración de la familia, de los medios de comunicación ante los casos de violencia que siguen aconteciendo en la región y en el país. Escuchemos a Horizon Olivense Minaya. Adelante.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 Miren señores, apresan acusado de agredir a pareja sentimental en esta ciudad. El apresado es Richard Miguel González, acusado de agredir a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector de Villaverde. Escuchemos qué nos dice Richard González, acusado de agredir a su pareja. Adelante. No, yo, yo no lo agredí. Yo no mataba a borracho, pero yo no la agredí. ¿Por qué te apresaron? Cada que llaman a la policía, y capata de del ayuntamiento, pero que se cuide ahí de mí, oye, te le voy a apuñalar. una voy a botar el mando para afuera. ¿Tú, ¿Tú estabas borracho? ¿Tú estabas no, borracho? sí, estaba borracho. ¿Por ella no se vio que lo ha golpeado? No, yo no la ha golpeado. ¿Tú hubo un poco caído preso? No, yo, yo no la creí. Yo no mataba a borracho, pero yo no la creí. ¿Y por qué te apresaron? Cada que llaman a la policía, y capata de del ayuntamiento, pero que se cuide ahí de mí, oye, te le voy a apuñalar. Te va a botar mi mandado que para afuera. No, Porque tú, tú estabas borracho. No, sí, estaba borracho. Pero ella dice que tú lo golpeaste. No, yo no la golpeé. No la golpeaste. ¿Tú has caído pues? preso otra vez? Pues? No. ¿Por esta situación? Nunca, ahora. ¿Cuál es la mejor? Derecha, amiga y Gonzalo. ¿Cuál es tu evidencia? En Villavella. ¿Y ahora? Ya. Antonio y México, no tengo problemas. No. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del de acusado. Miren, le conocerán la medida de coerción a cinco estudiantes por. Una mata de marihuana, ¿verdad?, que fue encontrada en un centro educativo en Salcedo. Esto ha causado un gran revuelo, así que vamos a ver el centro básico. Y vamos, a, ahí está, lo que se dice que era la mata de marihuana que fue encontrada en ese centro. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. En ese caso, eh, imponer medidas de coerción a ninguno de los jóvenes, ya que estamos ante un proceso violatorio del debido proceso. Esos jovencitos fueron presentados de manera voluntaria todos eh, ante las autoridades, y sin existir una orden de arresto ni un flagante delito, fueron arrestados y presentados a medidas de coerción De igual forma fueron detenidos y dejados en esas mismas condiciones. Bajo otras circunstancias, eh, nos lo entregaron a nosotros y la medida quedó pautada para mañana. A la... Bueno, ahí están, señores, las declaraciones, ¿verdad? Sobre este hecho de la escuela eh, Villamar, donde fue encontrado por allá esta mata de marihuana. Miren, de último minuto, hecho acontecido anoche aquí en San Francisco de Macorís: un muerto y un herido por miembros de la policía. Eh, así que ahí está: un muerto y un herido por miembros de la policía. Momentos. Eh, luego de que esto, según la institución del orden, habían atracado a una persona. Ese es el obseso. La Policía Nacional informa que se trata de Melvin Peña Castillo, mejor conocido como Cacón, de 21 años, quien presenta herida por arma de fuego en diversas partes del cuerpo y se encuentra recibiendo atenciones médicas también aquí en el Hospital Público de San Francisco de Macorís, ...José Miguel García... ...de 20 años... ...quien la acompañaba... ...según la policía... Eh, ...indica que las heridas... ...de ambos presentan... ...y la muerte de Melvin... ...se produjo en ocasión... ...en que estos eran perseguidos... Eh, ...por una llamada... ...verdad... Eh, ...recibida... ...por la policía... ...de que estos... ...en compañía... ...de otras dos personas... ...a bordo... ...de un vehículo... ...habían... despojado a otra persona... De, un, eh, ...de una motocicleta... ...la habían despojado de una motocicleta... ...y ahí está... ...la policía le dio persecución a ellos... ...y fue entonces cuando fueron interceptados... ...en la avenida Libertad... ...de aquí de San Francisco de Macorís... ...así que la policía busca a las otras dos personas... ...que acompañaban... ...tanto a Melvin Peña Castillo... quien murió, cayó abatido en ese enfrentamiento... ...según la policía... Mervin Peña, de 21 años, y José Miguel García, también, que recibió herida de bala. Busca las dos personas que, según la institución del orden, le acompañaban a bordo del vehículo, señores. Así que, ahí está. Eh, esta persona pierde la vida anoche aquí en San Francisco de Macorís. Miren, en otro orden también resultó herido por arma de fuego en el día de ayer... Carlos Ramírez Ortegas. Eh, bueno, mejor fue Jeffrey Sandoval Cisnero Cachi, de 18 años. Residente en el sector El Capacito, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital aquí de San Francisco de Macorís. Luego de recibir la herida, según la policía, por Carlos Ramírez Ortegas Morel, mejor conocido como Carlito Ia. Eh, esto fue en el sector o residente en la calle Tubergen del sector San Martín aquí en San Francisco de Macorís Ahí está Jeffrey Sandoval Cisnero Cachi De 18 años, herido de bala eh, por Carlito Ia Al ser cuestionado según la policía Este manifestó que la herida eh, se la ocasionó El presunto delincuente antes mencionado En compañía de un tal Cristian Joel Por viejas rencillas Según informa la Policía Nacional Ahí está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 la exquisita señores no hay tiempo para más gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares que tengan un feliz resto del día compañeros del alma francis fulvio vuelvo con ustedes gracias gracias vladimir que tenga un feliz día hoy y estas noticias francis la de venezuela era necesario que se diera sí. y apareció juan guaidó diciendo que Estar cerca de lograr el cambio en Venezuela. Era importante que después de lo acontecido a principio de mes, el día 3 por ahí fue, ¿verdad? Sí. Se dieran estas declaraciones. Y que continúa el, programa, el proyecto Libertad, continúa el proyecto Libertad en Venezuela. Qué Mira, importante. hoy día, <coughs> según un reportero de... Él lo, lo detalla de la siguiente manera, que hay un combate abierto a cuchillo en Miraflores, donde nadie cree en nadie y donde el presidente Maduro ya había dimitido ese día lo que no resultó fue la ida de él hacia Rusia, buscando impunidad. Y Rusia le niega que no podía tomar esa, no podía cogerla de recibirlo, sino que fuera a Cuba, ¿ves? Pero siempre me va a extrañar que él no tenga la confianza en Cuba, eso es... Eso es otra... Hay que preguntárselo. Ahora, él le dio el jefe el militar del, del que había hablado en la mañana, renunció. El jefe de seguridad nacional. Renunció. No se ha vuelto a hablar de él. Y ya Maduro no aparece con los altos, con los altos militares que aparecía antes. Así es. Oiga eso... Y yo entonces entiendo que ciertamente está en un proceso de transición. Total. Eh, por otra parte, Francis, siguiendo en la plana internacional, ya para concluir con eso, en Panamá ganó un socialista. Ganó Lorentino Cortizó. Imagínense ustedes un socialista en Panamá. Con esto de la ruta de la seda, el canal de Panamá, eh, de Panamá lo grande transatlántico que tienen que cruzar por ahí el comercio mundial sin la hegemonía de Estados Unidos. Porque un, socia un socialista va a querer controlar Muy esa bueno. parte. Y le ganó a un, a un derechista, a Rómulo Rawls, que es evidencia en Panamá. Mucho crecimiento económico eh, en los bancos, pero que esa economía no llega al pueblo. No llega a la, a la clase baja te parece aquí Se parece un poco Entonces por ese descontento de la gente de abajo Por esa mala redistribución de la riqueza Por esa falta de equidad Por esa falta de inclusión Bueno, pues ganó con estrecho margen El socialista laurentino Cortizó Vamos a ver qué sucede en Panamá en el transcurso de los días Mira, en el ámbito local República Dominicana Tuvo una movilización interesante en el territorio que realmente las seis del daninismo no superan lo que estaba en el estadio, Félix Sánchez. Pero lo que quiero es referirme a cómo sale a, a hablar de la encuesta José Ramón Peralta. Y tiran por la borda lo que ellos han querido vender, de que es movimiento de reconocimiento al trabajo. Al, al trabajo realizado. Y ya hoy se destapa que es el único que puede vencer en el 20. Sí. El tema no está sí. llevado al tapete si el presidente puede o no puede, sino el que debe. Sí, sí. El único, el salvador. Y eso es peligroso, porque están en una, en, en, una, en, en una estrategia de comunicación absurda. Y habla muy mal, o no, no habla mal, sino vuelven a repetir la conducta de la mentira. Porque no han dicho, y aquí dijo Miledis Núñez, que lo que hubo aquí en el Bajo, te el bajo Techo de San Francisco... No era un plan de reelección, era para reconocer la labor del presidente Medina. Y hoy José Ramón Peralta se desesperó y destapó que es, es un plan. Es un plan de reelección. Pero qué pena que su carácter, su forma de abordar el tema supere o trate de superar lo que debe ser la discusión real Como si ya ellos tuvieran allanado el trayecto O como si aquí no existiera constitución Ese uno de los O nos no está mandando el mensaje Que por encima de quien sea Ellos van a reformar la constitución Solamente para asegurar Lo que uno diría Refrendar la violación al debido proceso. Porque el proceso que indica la República Dominicana para ir a votación en el 20 o ser candidato en el 20 es que usted no tenga la condición de presidente de, de haber gobernado el periodo o los periodos que corresponden y volver a presentarse. Es que tú, a ti se te olvida que ese es uno de los empresarios que quiere que... Daniel ¿Y viste que cómo queda? agarraron una, un alijo de, de ajo? Es que el cártel del ajo no permite que pase ajo, pero sí permite que pase ajo de fuego y mucha droga. Eso sí, e indocumentado. Eh, sí, sí, mucho, mucho. Pues mire, yo creo que la vida política tiene que tener hoy más orientación. El ciudadano tiene que observar bien cómo estos individuos transitan, confunden y mienten cuando sus actos solo eran para fines de reconocimiento y ahora resulta que José Ramón Peralta se desesperó por la magnitud del evento de Lionel. Se desesperó y ya dijo que está en el ruedo. Es decir, para mí, Danilo dijo que va. Sí, en otra... Por la palabra de José Ramón. Sí, eso es así. Aquí en San Francisco de Macorís apresan acusado de agredir pareja sentimental pero esta parte donde él también hace una amenaza yo quiero que producción me la yo no ponga sé si lo van vez. a dejar preso por la ahí está golpe y la amenaza. que se escuche lo que él dice por favor producción que se escuche lo que él dice Richard Miguel González es pobre caramba acusado de agredir a su pareja hizo también una amenaza vamos a escucharlo No, yo, yo no lo agredí. Yo no mataba borracho, pero yo no lo agredí. ¿Y por qué te apresaron? Para que llaman a la policía y que de del ayuntamiento, pero que se cuide ahí de mí, te le voy a apuñalar, Te voy a botar mi mando algo para afuera. ¿Tú estabas borracho? ¿Tú estabas no, borracho? sí, estaba borracho. ¿Por ella no dice que tú lo golpeaste? No, yo no lo agredí. ¿Tú lo no golpeaste? No? Hay que ver cómo la justicia va a ventilar este caso, si por amenaza, o por agresión sí. sentimental, o por no, lo los dos Que lo continúe por la amenaza, por la agresión y también el proceso por la amenaza Porque ese señor va a salir y él dice que nada más estaba borracho Yo entiendo que él estaba mucho más que borracho Porque mira donde, lo que dicen, la policía estando detenido, privado de libertad sí. acus, es decir y sometido, una amenaza pública. ¿eh? No, pero totalmente, pero eh, Por eh, los eh, medios de comunicación. le puso énfasis a la, sí, a la puñalada. Sí, sí, sí, sí. Dios libre a uno, ¿eh? Sí. ¿A qué que estamos enfrentándonos, señores? Y el otro caso, Francia, aquí en San Francisco de Macorís, un muerto y un herido, y no hay explicaciones todavía. Me preocupa esa... Eso es preocupante. Eso que se dio ahí. Porque, porque... pueden ser jóvenes que hay que ver si son, en qué condiciones estaban. Dicen que a, ellos andaban atracando y que atracaron a uno, le quitaron una motocicleta. Por una llamada, ¿eh? ¿Verdad? Y llamaron y la policía le... Se tiene que tener mucho interceptó. cuidado porque Dios libre del mal que otro le suceda. Hay jóvenes, muchachos, estudiantes que andan en vehículos y no necesariamente pueden ser llamadas a la policía para perseguir un carro de... Impresiona el que lo persigue. Sí, sí, a veces se asusta y no puede terminar así claro ahora yo quisiera escuchar la parte de la familia saber quiénes son estos muchachos este que, que pereció porque me preocupa señores yo he dicho que desde que Jan Alain y el presidente Medina montaron el plan contra Miriam porque ya no podemos decir que el presidente no tenía conocimiento él sabía todo y estaba autorizando a Jean alan con su silencio, aquí a cualquiera le pueden hacer un expediente. Y le pido al general, nuestro amigo Olivense, que investigue y pongan en claro la actuación de esa patrulla o de quiénes y cómo lo interceptaron. Y el herido también que se pueda... Y ojalá realizar. que se pueda ver al herido para que dé explicaciones, pero que se descubra, se detalle. Porque entonces eh, debemos pedir a Dios que nos proteja en la ciudad porque la, se supone que se está haciendo un esfuerzo y una pronta acción de la policía es bienvenida. Sí. Es bienvenida. Pero en los resultados, porque el objeto es perseguir y detener, y si tienen indicios o han participado, ser sometidos. Sí. Ya esa parte, la policía la pasa al Ministerio Público, la investigación arroja la verdad y por esa verdad se somete y se logran condenas. ¿Ves? Pero eh, Mira, eso, eso es peligroso. Hablando de esto, de procesos y debido proceso, es interesante y creo correcta la, la opinión de la magistrada Smart, en sentido de la vigilia, protesta frente al Palacio de Justicia que hicieran el movimiento de protección y en contra de la violencia de género de Salcedo y que participó incluso Jaime David Fernández Mirabal y yo he favorecido de que ciertamente se busquen alternativas y mecanismos legales que permitan corregir las agresiones y ver de qué manera se logra bajar el nivel de, de conclusión de esa agresión, porque muchas veces terminan matando a sus víctimas. Y ella correctamente hace la propuesta como Ministerio Público y el juez por lo que se presenta y por la Proporcionabilidad Emite Una decisión Y hay que respetar esa decisión claro. Jurisdiccional Pero Amigas Marley deben Conjuntamente Buscar mecanismos que lo permite la ley Cuando la proporcionabilidad Y el peligro Que se trata de evitar Se pueden tomar ciertas medidas acorde o más o menos semejante a la que pide el movimiento porque en este caso debemos unirnos todos no en contra de quien esté sometido a la agresión en sí mismo, en contra de la agresión del agresor claro. que lo emite, que hace la acción y produce muchas veces dolor y tristeza y rompe el esquema social de la República Dominicana. Así es, así es. Gracias, Francis, por esa aclaración. En el momento tenemos una llamada. Sí. Vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos días. Buen día, Francis. Buen Buenos día, días, Fabio. mi hermano Buen... Francis. ¿cómo, están ah, ¿Cómo está Buen Juan día, Carlos? Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido por llamado con Aria. Amén. Yo estaba viendo Fulvio ahí, el señor ahí, que, estaba, que también hay candidato, también precandidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Francisco, Taveras. Sí, Francisco Taveras. Y Yo he estado viendo, no nada más ese, he visto otro otro precandidato también. Qué bonito se ve ahora. Pero si se unieron después de las elecciones, nuestro país fuera otro país. Porque hay muchas ideas buenísimas, pero nada más comienzan Hablarla cuando están en, en elecciones, cuando son precandidatos, cuando son candidatos. Pero ya cuando, cuando son ya electos, ninguna, eh, ninguna de esas eh, eh, la, la hacen, no hacen ninguna. Es decir, Entonces, que, que no, no es lo bueno. mismo desde afuera que cuando se está dentro. Sí, esa, exactamente. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Siempre he dicho eso. porque qué no agarramos, por ejemplo, Fulvio, que, que es candidato también... Frank, yo que sea candidato, ahorita eh, ganó Julio, ganamos uno nosotros, pero tú idea podemos sentarnos con Julio, con, conmigo, de lo, vamos a hacerlo para el beneficio de todo, de todo nuestro país. Mira, Nos, Juan Carlos. Y comienzan, y comienzan a, a, a, a decir cosas los otros. La otra parte la debe poner la sociedad cuando empiece sí. a deliberar por así, realidad así de conveniencia de, de los candidatos. De así. lo contrario, el dinero... Y la Francachela política puede superar todas las propuestas muy buenas que sí. puedan surgir. Así es. Muchísimas gracias, yo malo, que te, te pregunto, cuando empiece Muchísima Fulvio. gracias, Juan Carlos. A ti, Juan Carlos, cuando empiece Fulvio, la gente que lo que quiere es lo mío y no por conciencia, ¿qué le vamos a exigir al que le dio lo cuarto? Bueno, Francis, llegamos a tu tiempo. El tema central que en este momentos les toca a nuestro compañero Francis Rodríguez. De Buenos días Quiero ante todo saludar a Carlos Sirva Es abogado joven de unos 15 años de ejercicio Quien hoy diría yo da a luz su gran proyecto de la oficina de protección legal en San Francisco de Macorís. Agradezco la invitación, estaremos Dios mediante allí a las 7 de la noche en Plaza Río y es un nuevo estilo, una nueva propuesta de buffet de abogados en San Francisco de Macorís y creo que va a generar el que nos pongamos todos a tono y haya una propuesta de servicios jurídicos como la que él hoy estará anunciando en su apertura de protección legal, bufet jurídico, y a nuestro amigo Francisco Díaz, que también es parte del equipo y otros más profesionales de otras áreas que ya iríamos a conocer. Felicidades y en buena hora, protección legal abre sus puertas al público excelente eh, y eso es importante porque la clase profesional del derecho tiene que reformularse y romper todas esas esquemas que la gente por error se crea señores la junta central electoral adjudica dije word, contrato de compra de equipos por 19.9 millones de dólares. La junta celebra hoy audiencia pública, dice, eso fue el primero de mayo. Y allí se deliberaron esta friolera suma para establecer un sistema de voto que por demás yo digo es inconstitucional porque si el voto es secreto, ¿qué máquina te va a dar acceso si tú no te identificas para votar? ¿Y qué máquina, y se supone que para eso vas a ver, no va a saber que tú, Francis Rodríguez, está votando por, en el caso mío, por Pelegrín Castillo? ¿Verdad? es contradictoria la vida nacional y quienes hemos entregado y valoramos la llegada de estos jueces y de Castaño Guzmán que ha tenido una participación pública pero ha sido el pobre ha tenido que estar de un lado y del otro porque él no puede eh, enemistarse con el presidente Qué cosa genera el poder y la concentración, y tomo tu palabra, el pedido, Fulvio, de que está en un momento estelar para que no desvirtúe su rol de árbitro imparcial en el proceso venidero. Su credibilidad está en juego ahora mismo. Y la credibilidad está en juego porque ha tenido puntos negativos en el pasado, que luego ha tratado de enmendar porque se ha ceñido mucho a los intereses del mandatario. ¿Qué vaina? Perdón, ¿qué cosa tengamos nosotros, los dominicanos? Yo más adelante traeré unas notas de palabras encadenadas de Joaquín Balaguer. Y lo comentaba con mi papá y mi mamá anoche, que retraje esos libros de la colección de Joaquín Balaguer y me he empeñado en evaluar lo que significa palabras encadenadas. Cuando en el fervor de la dictadura, él como parte del gobierno se vio frente al jefe de Estado y elogió obra de gobiernos, elogió alcance del gobierno y el desarrollo de la infraestructura nacional como beneficio para la población. Y como una especie de mea culpa, Balaguer establecía en su libro, que luego lo hizo también reconocer, Cómo la clase intelectual del momento ovacionaba, le hacía honores en sus palabras al mandatario en el entonces tirano Rafael Leonidas Trujillo y lo advertía y decía que las palabras de, de, ensalzar, de ensalzar al tirano por toda la clase dirigente, pero sobre todo la intelectual y la de él mismo, por necesidad prácticamente, y era más que pobre, y daba asco. Y si yo tomo esas cosas de ayer, hoy, referente a José Ramón Peralta como habla y de los otros, sobre el mandatario, podríamos estar cayendo en las mismas debilidades y pobredumbre y asqueantes palabras de intelectuales que pretenden conseguir el favor en aquel entonces del tirano y Balaguer se reconocía así que en ese momento pasó eso y luego en la isla al revés y eso es digno de estudiar porque hoy cuando se refieren a los mandatarios es como, como si estuvieran firmando el otro contrato para continuar en, en el mandato. Y eso tenemos que cuidarnos todos y hacer la vida más sencilla. La Junta tiene esa responsabilidad de evitar verse ceñida a los poderes porque se supone que en la imparcialidad entramos todos con igualdad. Y ojo, no habrá nada secreto. Creo que Dinamarca, en Europa, en Alemania, prohibieron las máquinas porque reñía con su... Constitución política de la libertad de votar de forma discreta, pero peor aún, que este escenario haya servido para darle equiescencia a una compañía que se forma hace dos años y que la otra que estaba licitando prácticamente se la cedió a esta. ¿Cómo surge eso en un lugar donde se está bajo la ley 340, de contrataciones públicas y un consejo lo vea bien y después que esta compañía también fue cuestionada en otras en otra licitaciones otra pues esperamos que la junta no caiga por 100% atrapada en eso que llamaba Balaguer de la clase intelectual cuando hacía honor al tirano cuando hacía honor al sátrapa cuidadito con esos elogios y con esa ese ceñirse porque estamos en un proceso en una vida democrática social democrática y de derechos donde todos los poderes deben estar haciendo su trabajo sin que uno ni otro se interfiera en sus labores pero sí que uno y otro estén vigilantes de que ninguno y otro cometa excesos y lo que más tenemos ahora como muestra son excesos, esto hasta ahí por otro lado en la parte local municipal se darán cuenta que hemos tenido como una especie de tranquilidad últimamente pero el ayuntamiento sigue su agitado curso regidores siguen en dificultad en la forma de de hacer las sesiones porque el debate respetuoso el debate por asuntos de bienes colectivos se ha ausentado de la sala de audiencia del consejo y yo anoche buscando en mis archivos pude encontrar en las cosas que he trabajado junto a mis colegas regidores y entre ellas se encuentran el reglamento o manual de procedimiento para los servicios de la oficina de planeamiento urbano. ¿Ve? Este manual, suponemos, debe ser acogido por la sociedad cuando se emite, porque esto es ley para el municipio. Pero a la vez, los actores y los operadores del sistema jurídico municipal, en este caso los legisladores municipales, deben apegarse a las normas y reglas. Y el planeamiento urbano, saludar a Elías, la antigua, nuestro amigo arquitecto, tiene un deber de cumplir con la vigilancia del urbanismo y sobre todo de la construcción en la ciudad de San Francisco de Macorís y darle sentido a los manuales, que las construcciones no se roben el espacio que no le corresponde de las aceras, pero a la vez el manual de procedimiento del Consejo de Regidores ...que también existe y que debe ser cumplido por los regidores... ...por los regidores... ...y que manejan... ...propuestas y manejan... ...soluciones... ...totalmente apartada... ...de las reglas básicas de la ley, de la constitución... ...y que al parecer... no hay una comprensión entre la Alcaldía y el Consejo. Pero hoy, peor aún, no encuentro respuesta para una serie de siembras que está haciendo la Alcaldía de San Francisco de Macorís, incluido obstaculizando la entrada o llegada a Solares en la salida a Santo Domingo, donde eso no es parte de la municipalidad, eso es parte privada Se va a perder esa inversión Porque deberán ser arranc arrancadas de ahí En la forma que están puestas Yo espero tener la respuesta De qué se trata, cuál es la visión De arborizar y de llevar qué tipo de árboles Y todavía esperamos que el Parque Juan de Dios Ventura Simó Se inicien los trabajos en San Francisco de Macorís a estos dos temas le estaremos dando seguimiento. Buenos días. Hay una llamada. Sí, buenos días, Franci. Este, sinceramente felicidades por defender nuestro derecho. También quiero recordarte del centro comunal de le Sánchez Duarte que nos ha costado bastante problemas. Sí. Lamentablemente se murió el ingeniero que lo estaba construyendo. Ah, pero qué ahora pena. hay unas plantaciones de plátano, mi amor. Entonces, ¿Cómo va a ser? sí, entonces de que hay dos do ingenieras que se quieren adjudicar termina la terminación, pues, bueno, eh, mira, yo no quiero que eso se quede así, que, que se quede abandonado. ¿Y ya ustedes Ayúdenme. fueron al ayuntamiento a averiguar sí, si eh, ya le asignaron no, eso a la ingenieras? Yo no, eso aquí, eh, tú sabes que ir al, al ayuntamiento, ella a, a casa de nadie, yo quiero mm. que ustedes dos me ayuden en eso, porque yo fui donde Fulvio y Fulvio me mandó donde... Eh, Elías. No, donde la señora que María cree que, que... Ah, Marianela, que es la que no, tiene la que ver. la otra, que cree que es el, la dueña del ayuntamiento, así que no, no. <risa> no mi chico. Te lo, si pues vaya, yo, lo yo voy creo, a y decir. fuiste y viste a, a Marianela. Yo fui a donde Inmaculada. Inmaculada me dijo que, no. que a, esperara que los plátanos estuvieran y que y le llevara ahí. Yo, yo le dije: Ay, Muchísimas mío. gracias, porque a mí no me interesa esos plátanos. Anda a buscarlos. Y todavía están los plátanos dentro de, de la construcción y se va Mire, a dañar. No, por eso no se contesta de una le voy, persona que está sirviendo al Mire, municipio. Eh, la parte encargada de la planificación es la arquitecta Marianela. Pero que ya eso pasó de ahí. Eh, Entonces ahora tiene obra que ser al jurídico. Y obra pública. Al morirse eh, el ingeniero adjudicado hay que hacer la evaluación o... o, o el procedimiento de transferirlo sea, a alguien. Exacto. Pero ya el ayuntamiento... Primero cuando... pagarle a, a la familia del de, de ingeniero fallecido, ¿verdad? Por las ubicaciones que se hagan. Hay okay. que ubicar. Pero eso no puede pararlo. Y luego, y luego entonces la adjudicación a otros ingenieros. Bueno. Pero esperamos, y eso espero que le busquen una salida y una solución. La parte jurídica tiene que jugar su papel ahí y también la parte de, de obras públicas. Correcto. Amables televidentes, no se vayan, regresamos en breve. Gracias por estar ahí con nosotros. Señores, en parte de la noticia, eh, recibimos y comentamos aquí, la policía última joven supuestamente estaba atracando y que nosotros precisamente pedía que fuera investigado de forma clara porque no me, me gustaría mayores detalles. Pues resulta que este joven es sobrino del licenciado Jorge Peña que actualmente es parte de la jurídica de, de la entidad de y aviación civil. civil. Jorge Peña es tío de la víctima y quien vamos a ver unas declaraciones ahora en torno a este caso. Porque no se le conocía a él. No se le conocía antecedentes antecedente. ni mucho más y además lo que yo advertía, ¿Cuántos de nuestros jóvenes andan en carro, en grupo, salen de la universidad, se van a divertir por ahí, se pueden ser detenidos y no se detengan? No sé qué ha pasado con este caso, si realmente estaba o no estaba. Pero vamos a ver, tenemos declaraciones, creo que nos tienen unas declaraciones el señor director. No tenemos ninguna información, la policía tendrá que dar una explicación a nosotros, los familiares.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 Eh, trabajaba en, en fábrica de ventanas presianas. ¿Cuándo ocurrió usted? A de las 10.30 de la noche. Bueno, lamentamos. Ahí estuvimos escuchando la aclaración de Jorge Peña, tío. Noto de la, la, la tristeza que, ha, que está claro. llevando Jorge en sus palabras. Y, y estaba en el momento cualquiera. Dios libre a uno del mal que a otro le suceda y que nos proteja. Esperamos que una acción que, no, que, que se aclare. Y sabemos que la institución policial a veces hay agentes que producen excesos. Muchos pero excesos. debemos de esperar que se, clarif que se aclare, que se, que se pueda dar una respuesta a esta familia. Y mira cómo yo observo que la institución en general no está mal, porque hay hombres y el propio general lo demuestra cuando da sus palabras en un cuestionamiento que él pretende llegar a la mayor cantidad de familias a través de los medios de comunicación para orientar y decirle cuál es el plan respecto a esta sociedad. Ahí las acciones de los agentes que andan en la calle no puede ser calificada la institución completa, ¿verdad? Mira, Pero, para actuar para actuar así desde la perspectiva de una llamada, esa llamada hay que ver de dónde salió, si hay parte interesada, y también qué detalles le dio, Correcto. porque parece ser que fueron detalles demasiado precisos para venir y actuar de esta manera. Aquí lo único que va a aclarar esto es una investigación profunda y seria. y seria de este caso. Lamentamos tan lamentable. Nuestra condolencia a Jorge Peña. Nos unimos al dolor de la familia y esperamos. Jorge Peña. Claridad. Ha sido este secretario general del PRD aquí en San Francisco de Macorís. Ha tomado algunas posiciones en el partido. Es un político reconocido, eh, abogado y actualmente. Eh, labora en, la, en el consejo, en el IDA, okay. ¿cómo se llama? Aviación, Civil, Aviación Dominicana. Civil Dominicana, esperamos que todo se aclare, señores gracias, este ha sido su programa de mañana por este día martes eh, 7 de mayo 2019 y esperamos Dios mediante reencontrarnos con ustedes mañana en un programa igual o mejor, feliz resto de día.